Todo en orden Haciendo el stream que debía El stream navideño que debía No, nosotros siempre nos juntamos de a poco, no somos una familia numerosa, entonces nunca hay mucha gente en las fiestas. ¿Qué supone que son estos? Arangotrones, ¿no? Sí, aragotrones. <risa> es un milagro navideño, zurdo Es un milagro navideño Por no me lo menos guardé. Se intentó. Por lo menos se intentó. Al 100%, mira. Ah, ya terminó. Qué mal. Se llama cuenta regresiva para Navidad. Vamos a ver qué, qué tal. No, es que yo te digo, si si a mí no me dejan las cosas en sugerencias y así, olvídate. No soy muy colgado. Che, me parece que el juego está muy alto, ¿no? ¿Me escuchan bien ustedes? Ah, listo. Hola, Antu. Damn! The selling best It's going to pay for Rune Christmas. Oh! Guardemos, guardemos, guardemos. Acá no hay vida, no? Aunque sea un inodoro. Nada. Ok. O el problema es que... Hay scanners. No, no me arruinen. Ah, me arruinaron la Navidad. Ah. Bien, bien, Lex. Streamiendo cosas navideñas. ¿Cómo que no? ¿Por qué no se.? ¿Por qué no se guardó? Ah, bueno. Ahora hay que empezar de nuevo, no hay ningún problema. Hasta ahora estaba bien, Lex. Voy a cambiar la. Voy a cambiar mi declaración Me arruinaron la navidad Los aliens me arruinaron la navidad A ver... Exactamente. Creo que eso es el primer nivel. Sí. Oh, Dios. Duke didn't have enough money to buy a Christmas tree, so he went to the village to cut down a tree and celebrate at home. No sé cómo lo dije. No tengo idea. Probablemente lo haya dicho mal. Uh, uh. Pero me, me dijeron que no había aliens. Bueno. No entiendo como Tuk no tiene plata para un árbol de navidad. O sea, es el héroe del universo tres veces seguidas. Pero está bien, supongo que la gasta toda. Me voy a morir, ¿no? Sí. ¿Me tomó el juego guardado? Yo no entiendo nada ya. Uh, esto está re roto. When Duke had finally cut down the tree and got it to his house, he went to the store to buy some beer. When he returned home, he heard strange noises. Aliens had come to steal the tree. Damn, after having decorated the tree, he would have let them have it just like that. Eso no lo dijo él, pero él vi y decidí decirlo. Um, básicamente... Los aliens se quieren robar mi... Mi árbol, así que... Oh! Tengo que defender mi casa. Ah, y queda... Queda rechazada la teoría de que no lo pudo comprar porque no había tiendas abiertas. Porque acaba de decir que Duke fue a la tienda a comprar cerveza. Así que... Oh, me rompieron el inodoro. Me rompieron el inodoro. Los voy a matar a todos. No, no me puedo morir, no me puedo guardar, no me puedo morir, no puedo guardar. Ah. HM. Bien. Capítulo 3. Miami. Sí, eso me pareció raro nuquear tu propia casa, pero bueno, así te aseguras de que no lo agarran los aliens. Christmas Cattle. okay. Capítulo 3. Luis Play Andrade. Hola, ¿cómo estás? Eh, sí, es la versión de PC. Estoy usando e 32. Es el source port para correr eh, Duke, Duke Nukem 3D en máquinas modernas. Te lo recomiendo, eh. Haz lo que hagas, no compres la versión de aniversario. Lo único que te pido. Ahí está. ¿Sabes que no sé si ir ahí? No puedo salir, ¿no? No hay, no hay otra salida, básicamente. No. No, tengo que hacer eso. Bueno. A ver si salto con más cuidado. A ver si puedo cambiar algo. No sé qué me mató ahí. Ten... No, no quiero hacer esto, porque... Me va a matar lo que me mató antes, que no sé qué fue Y... Voy a tener que hacer todo de nuevo Pero igual no, porque no, no tiene sentido Porque... Parece que es un trigger o algo, no sé, o o no definieron el piso como piso cuando, cuando no haces eso en el mapster 32 que es el, el que hace los mapas de Duke se vuelve un, un un death trigger básicamente tiene intro, cuidado tiene una intro cinemática este es a mi gusto esta es a mi gusto la peor expansión del Duke Nukem 3D pero uh, tampoco es horrible, o sea tiene tiene sus cosas come get deja Bueno, como pueden ver los que hayan jugado a Nuke en 3D Se llama de vu porque es el segundo nivel del primer episodio, básicamente Copiado y pegado con algunos cambios eh, bastante... Bastante poco esfuerzo, si me preguntan eh, Esto en serio lo podría hacer yo Si... Si le pongo ganas, esto lo podría hacer yo Tipo agarrar un mapa y modificarle cosas ...y lo vendieron por separado en su momento. Muy bien. No, todavía no. Ahora sí, muy bien. Ese fue el primer nivel de Nuclear Winter. Como vieron, prácticamente un copy-paste del nivel 2 del primer episodio del original. Eh, y el que viene es un copy-paste del primer nivel del Duck Nukem 3D original, así que por eso... Para una expansión que no es tan larga, tiene bastante cosas repetitivas, a decir verdad. Segundo nivel. ¿Ahora cuántos tiene? Vendría a ser... El segundo, entonces E2L1, E2L2, E2. L1, E2 L2 L1. Ah, completo, completo. No sé si lo vaya a terminar, pero. Capaz ha dado la mayoría. Uh. ¿Por qué? Uh, ok Oh, acabo de hacer una estupidez Ahí está Acá en la torre siempre se trabó un poco porque está mal optimizado, pero veamos, veamos en la pelea cómo va. Esa es la primera pelea de la torre. Esperemos que la segunda tenga mejor frame framerate, ¿no? Not even close. Round Va a ser two. difícil esto. Right. Sí, sí, sí. No estoy pudiendo ganar por eso, mayormente. Pero si, si le puedo hacer el X-Ray... No tengo un segundo de paz como para poder hacerle el, el X-ray. No, perdí. Retry de una. Después, ahora cuando la gane, la, la voy a pasar con sub-zero. Porque es navideño, me olvidé. Es navideño, tiene que estar sub-zero. Acá no, porque hacen 34 grados, pero... allá ah, supongo. ¡Ay, oh, Dios! ¡Ahí está! Igual no me alcanza, voy a tener que ponerme las pilas. ¡Ahí está! ¡Bien, Dios! No puedo hacer nada Le dieron un escudo de hielo encima Terminar un poder. No, le dieron el coso que da vida. No, no puedo mover. Brutality encima, buenísimo Ahí está Pero mirá toda la porquería que hay en la pantalla Dios, ya terminó la pelea Hay un regalo que te sube la vida Que te da más barra de poder Que te da un escudo de hielo Que te hace más lento, que te hace más rápido Ahí de todo Dios A ver, por lo menos me dieron oro Sí, oro, buenísimo Your skills wither in Earthrealm. I am stronger than ever. Then why do I sense fear? Perfect. Round one. Fight. Pero subzero no es inmune a las bolas de nieve. El tipo está bajo cero a las 24 horas del día y una bola de nieve le da frío. Ah, no es que eso no. podría justificarlo si eh, así. Sub Zero wins fatality. You are not on I Round one. Fight. Me gusta más esta torre que la anterior en cuanto a desempeño. Sub-Zero wins. Round one. Fight. Le dan el coso, le dieron el regalo que da vida como tres veces seguidas. Así no voy a por nunca. Ganó, ganó por los modifiers, por el daño que le hicieron los modifiers. Round two, fight. Gané por el daño que le hicieron a O sea, de los dos rounds que ganó cada uno, ninguno fue por mérito propio. Ay, Dios.